Eh, fuimos a buscar los datos a la base de UNED, eh, en las tasas relativas a desocupación, empleo, subocupación eh, y desocupación. Lo que sí se puede ver que en esos 5 o 6 años eh, no varía la tasa, el promedio de la tasa que es de 24% de Periodismo de datos se requiere la incorporación al equipo periodístico de un programador. Eh, no lo teníamos, así que utilizamos eh, las herramientas que están en la web que todos y todas podemos manejar, como una línea de tiempo para visualizar eh, este, esta brecha del 24% que se da en todos estos años. Eh, utilizamos los gráficos de Infogram que también son accesibles a todos y eh, hojas de Google Drive donde y también nos íbamos pudiendo trabajar todas juntas en la misma hoja y cambiando los datos para hacer las tablas y los gráficos. Y también eh, nos apoyamos en algunas entrevistas que hicimos online eh, de gente que trabaja por la temática y que también pudo expresar desde su propia experiencia eh, lo que ve en esta brecha laboral. Nos abocamos a la búsqueda de mayor información sobre este programa ...de repatriar eh, científicos que estaban distribuidos por el mundo... ...la verdad nos llamó mucho la atención... ...y una vez que reunimos toda la información... ...la tarea fue de darle un formato periodístico a los datos que fuimos recabando. Así fue que elaboramos un borrador inicial... ...que discutimos hasta acordar cuáles eran los temas centrales... ...que nos parecían del programa Raíces... ...y en los cuales... ...incluir ilustraciones y gráficos que fueran pertinentes con los datos que habíamos hallado. Dado que la UNRWA eh, fue receptáculo de al menos dos de esos eh, repatriados... ...contamos con los testimonios, buscamos las entrevistas y contamos con los testimonios de dos de ellos... ...de Cecilia Schneider y de Marcelo Amable. Bueno, nuestro trabajo se basó en analizar eh, las muertes de fútbol que hubo entre el 2004 y el 2014... Esos 10 años, muertes en relación con la violencia. En 2012 sacaron al público visitante luego de Estante, un hecho de violencia entre adultos y estudiantes. y suponía que a partir de eso iba a bajar el número, pero no, durante ese año, 2013 y 2014, el número fue mayor que durante los anteriores años. Eh, con datos obtenidos de, de entes públicos, de gobiernos públicos de, de acá de la Argentina, se elaboró un mapa de violencia de, de género en todo el territorio nacional. Eh, haciendo distinción entre mujeres eh, y, y hombres como, como afectados pero expresándose eh, pero eh, en sí, centralizándose sobre lo que es la violencia de género en las mujeres eh, haciendo una distinción por provincia, eh, recabando datos sobre, sobre el lapso de tiempo eh, cuántos casos se produjeron en cada provincia, en qué situación y bueno, mediante eso, con esos datos lo que hicimos fue visualizarlos con distintas herramientas Google express usamos también eh, las tablas de Google, bueno, todas las visualizaciones que ofrece, eh, Infogram, y bueno, distintas herramientas también, y realizamos entrevistas. La importancia de este trabajo radica en poder visualizar de manera objetiva, a través del periodismo de datos, los, la, una realidad dura que no, con la que tradicionalmente nos educaron para no ver y realizar. Eh, lo que realizamos fue Respecto de la problemática de la seguridad y de la violencia en, en la zona de DOCSU, porque el informe hace foco en, en el tema de los homicidios dolosos. A nivel periodístico, sobre el informe periodístico de sí se trabajó una nota principal que diera cuenta acerca de los aspectos más relevantes del informe y después se trabajó en un segundo plano en el corte del área de DOCSU. Al mismo tiempo se utilizaban diversas herramientas digitales como Infogram, Google Maps o las hojas de cálculo de del propio Google. Bueno, nuestro trabajo es sobre accidentes de... una estadística sobre accidentes de tránsito. Eh, eh, ocurridas en, entre el periodo de 2004 a 2014 en Buenos Aires. Una vez que obtuvimos eh, los datos, lo que hicimos fue volcarlos sobre una hoja Excel de Google Maps, allí este, bueno, nos permitió eh, desarrollar a través de eso este, un, otras eh, herramientas como Infogram, eh, poder volcar gráficos, eh, tener una línea de tiempo que nosotros no llegamos a hacerla, pero bueno, eh, estuvo nuestra idea, eh, son herramientas nuevas de, del periodismo de datos Para eso usamos una, buscamos en el buscador de internet eh, los casos de este año de los náufragos y fuimos sumando, haciendo una base de datos, la cual la representamos por dos eh, programas de representación visual, que es eh, Infogram y Templar Infotadese, los cuales los utilizamos para hacer datos que visibilicen estas muertes en Mediterráneo. A su vez también comparamos estos datos con los 2014 ya que en los primeros cinco meses del de, de actual año eh, se duplicaron los casos de naufragios en este mar. Y bueno, en conclusión nos parece que el premio de Datos es una forma de acercarnos desde eh, los datos duros hacia los lectores y la verdad es que fue una experiencia muy buena que no conocíamos antes de, de cursar esta materia por eso creo, creemos que es muy buena eh, como herramienta para contar nuevas historias a partir de los datos.